advertencia, esta animación le pertenece a Zajiku37, todos los derechos están reservados para él. Su canal lo tendrán abajo en la descripción. Ahora, disfruten del video. Excelente. No puedo creer que me estés ayudando dos veces en el mismo lugar. Tengo algunas preguntas para ti. Esto es demasiado fácil. Lo entiendo, ya tienes que irte. Espera. También tienes un dispositivo para viajar en el tiempo. ¿Qué es esto? Nos veremos pronto. ¿Qué quiere decir esto? Bonnie. Todo este plan para salvar a todos se está volviendo cada vez más extraño. Ya tengo dos almas ahora solo falta la última. Ahora mi siguiente objetivo es el alma de Doibong. La siguiente parte es la peor de esta misión. Ga que no sé lo que me encontraré en el otro lado. Como sea, aquí vamos. Vuestra casa. Así que aquí es donde murió. No veo a ningún nitmare. Esto no me gusta. Está demasiado tranquilo aquí. Grey money Grey money ¿A dónde estarás? Intentaré llegar a la oficina de seguridad, y con eso tal vez pueda ver con la ayuda de las cámaras de seguridad dónde está y dónde hay algunas amenazas.